No bueno, vamos a escuchar el tema que nos tiene bueno, para vamos hoy. saludar a, Dar a El querido buenos amigo días, Francis. Y antes días. de. Saludamos a Yerjan. Buenos, buenos días, amado Carolina, a todo el equipo. Y bueno, el mira qué mañana. coincidencia. Y buenos días a la gente bueno, que nos está viendo. Con el saludo de Yerjan va el tema de Francis. Sí. <risa> <risa> no porque Francis está tranquilo. Porque, es una combinación eh, de... Los tribunales han complacido y la Junta Central Electoral bueno. ha complacido a, a Leonel Fernando ¿No y por complacido? tanto ellos van a estar tranquilos. Si fuera lo contrario, aquí hubiera un rebú. No, lo que Pero pasa, adelante. Lo que pasa es, es que los derechos lo, lo, lo, derecho lo consideran un complacer. Ah, no, no, no. No, me refiero a que si no lo complacen, si, eh, hay un rebú. Pero... Han surgido detractores <risa> de la letra jurídica. <risa> y han extrapolado la, la verdadera letra de la constitución a que fue que se arrodillaron escuchamos un senador de la república irreverentemente dir dirigir sus palabras a una nación que está viendo el proceder de aquellos en contra de aquel en contra de Leonel Fernández y dice ese legislador, el de Bonao que, se, que el tribunal se bajó los pantalones en la catedral Palabras que deberá un legislador Que debe de procurar eh, Presentar en su comportamiento Y en su ejercicio El equilibrio necesario para hacer Un elemento que ponga manos Atención y diga En una ley Hoy la ley de partido que yo aquí, ustedes pueden revisar, ustedes pueden revisar mis opiniones desde que se aprobó, creo que Fulvio y yo entramos en una discusión muy fuerte en un momento cuando la posición de su partido, la, el PRM, su presidente, yo decía, se desdoblaron porque se entregaron a hacer coalición de votar una ley por votarla. Y aquí están los resultados. La ley de partido fue hechura de un grupo de desaprensivos legislativos o legisladores, que gracias a Dios que existe un tribunal constitucional que al evaluar como si estuviéramos entrándolo en una tomografía, en un sistema de tomografía, tú introduces la ley y va a encontrar que el Tribunal Constitucional la va a ir desmontando poco a poco en la medida que se vaya generando, producto de su ambigüedad y de su desproporcionabilidad, una reacción por alguien porque está afectando a alguien constitucionalmente Decir y, de, y hablar como se han expresado le, eh, le, abogados, constitucionalistas, que han perdido en todos los escenarios sus teorías. Los grandes perdedores son los constitucionalistas que le teníamos, incluyendo a, al que tuvimos por vía telefónica en el programa, eh, Cristóbal Rodríguez. Han perdido todas sus teorías, incluyendo los debates en el Tribunal Superior Electoral y en medios de comunicación. Y yo he calificado que se han formado en torno a la decisión de estos jueces, detractores ilustres, promotores de la duda y de la creación de ambigüedades donde no la hay en una constitución que está más que clara, basada en un Estado social, democrático y de derecho. Me da pena que la discusión, producto de que haya una libertad de ejercicio del. Todavía, mire cómo es que somos los dominicanos. Nosotros estamos graves en, en condiciones pésimas. Que Dios quiera que, pudiera, que poder nosotros superarnos. Que critiquemos decisiones jurisdiccionales porque primero se vendió la idea de que no debía de asistir ni debía de ser inscrito eso es lo más penoso ¿qué es lo que tú le Francis, por una pregunta decir? dime eh, bueno, lo que yo que te tiene, escuché a lo ti que tiene decir, decir de penoso que te efectivo, escuché no a, no a ti decir nada? ayer creo que en este mismo programa que ahí se demostró que él no está secuestrado el Tribunal Superior Electoral es decir que si la decisión hubiese sido contraria a los intereses de Leónel Fernández y de su grupo al cual tú perteneces, entonces ahí sí el tribunal no, no hubiese hecho justicia. es una cuestión de, de, de, de apreciación. Mira, cuando... Y de interpretación. Mi expresión se basa que en el debate, no en cuestiones constitucionales, me refiero en ese momento a la decisión del tribunal. En base a las teorías de un debate. Pero sabemos que no tenía otra alternativa si toma en cuenta que excepcionalmente quien estaba afectado en ese juicio invocó la excepción de inconstitucionalidad de esos artículos que lo limitan a él y que afectan a él directamente. Es totalmente diferente a las teorías de los debates. Pero el debate What? se mantiene, Francis, claro, porque pero, hay una situación acá. Y es que, no pero, oye, hay una no acá. Aplicó, todavía no es pero hora, pero perdón. Oigan, todavía no es hora de tocar a de huello contra claro, las sí, teorías sí. que mantienen la idea claro. de que él no debe ser candidato. Claro. ¿Por qué? Porque se trata de control difuso y el control difuso es para ese asunto que estaba conociendo. Y ya está, y ya está jurisdiccionalmente establecido. No, sí, no, pero no pero no, no como mira. no como cierre pero perdón déjame lo concluir. único que tiene estamos con el, en el con debate el perdón tuyo lo único que tiene eh, esa decisión del TSE uh -huh. es que le da una base de sustentación argumentativa sí. para cuando llegue el momento del gran debate del gran pleito del gran enfrentamiento pero eso no quiere decir que no. ya el asunto terminó ahí no. y que Cristóbal no, no, no tiene no. razón. No, no. Ni el otro amigo tuyo. Amigo tuyo, profesor sí. tuyo. No, pero aún pues sí. ¿Cómo se llama? ¿El profesor tuyo? Eh, eh, Tampoco el significa el que tiene una razón. Carajo, Eduardo Jorge. Por, mira, por, por mira por, una, por, una cosa. <risas> Óyeme Ay, una no cosa. Lo que yo me quiero decir es que no me detengo en esos debates, sino que el constitucional, no creo que desconozca lo que reconoció los jueces al hacer el test de constitucionalidad a las normas embocadas como inconstitucionales porque limitan derechos fundamentales y no expresa en ningún caso más allá lo que hace de indicar que las leyes los legisladores deben de propiciar de comprender que al, al elaborar una ley tienen que hacerlo sujeto a lo que la Constitución indica. Si lo hace fuera de ahí, va a resultar un choque y en el momento preciso, un Tribunal Constitucional hará la evaluación y concretará el derecho. que Lo que yo creo es que debe suceder es que definitivamente el Tribunal Constitucional acoja o diga que se establece la jurisprudencia definitivamente ahí ya será vinculante y estará desmontando jurídicamente la ley de partido en y, esos y aspectos y si eso no pasa no va es, a venir la, eh, es eh, el juez el, que ha dado ataque la ataque tú no va a, en no a encontrar en mí porque cuando se dio la decisión a las 4 de la mañana en el Tribunal Superior Electoral ¿cuál fue mi posición? la justeza de que esos jueces Dieron una, de, determinaron la ley en base a su predicamento, en base a su decisión, sin sujeción, pero hice la observación, hicimos las observaciones de que, óigame, ponerle a un tribunal completo alrededor de ocho senadores de frente, ¿tú no crees que estaban, suje, estaban promoviendo la sujeción y el temor? Y no obstante a eso no se le criticó, ¿estaba correcta la decisión? No obstante a eso, ¿estaba correcta la decisión? ¿O tú me escuchaste en algún momento criticar en ese momento que parecía era la primera derrota de Leonel Fernández? No, muy por el contrario. Y finalmente, dejando esos detractores de la Judicatura Nacional porque no le favoreció, cosa que yo no he hecho en ningún caso, porque soy un no, promotor. ¿No es que no debe hacerse? Yo soy un, promotor, yo soy un actor del, del, del como abogado y debo de respetar las decisiones de los jueces. Y tenemos los mecanismos para atacarlo hasta el final. Pero se te olvidó que lo de la, su, de, lo de la Junta Central Electoral también son jueces y ustedes lo detractaron cuando no, cuando, cuando, no, cuando el veredicto no. a ustedes no le favoreció. Ellos dejaron de ser jueces. Ah, dejaron de ser jueces. Sí, ellos son actores, ellos son un consejo. Mira, ese es un consejo. Bajo la ley 107, tú te puedes imaginar lo que corresponde. Alicia Ortega estableció en su, en su informe con anterioridad los nombres de quienes habían recibido alrededor de 39 millones de dólares por parte de Odebrecht. Días después, vimos el respaldo que le hacían los empresarios que se beneficiarían de la Punta Catalina y de los terrenos. Juan Bichini comparte más Andy juárez con 3 millones de, de, de dólares y hoy es candidato el que recibió 19 millones de dólares y ha participado en los cinco contratos más imprudentes que hemos tenido. Y a la vez, en el último informe, Alicia Ortega destapa de el contrato, los contratos de. El, ahora le dicen de asfalto. Pero ¿cómo es que le llaman el, la parte? El asfalto. El S2. Y Gonzalo. Son dos cosas, Kappa, Asfal, todas son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Es otro término. El ingeniero que, que diga como Bueno, que... Es, otro término, es otro término. Contratos. Que si bien están surgiendo en un momento político No menos cierto es que están concretados Sobre bases Sobre bases Inventadas De mecanismos que la misma ley tiene Y lo hicieron apresuradamente en cinco meses Antes de que se proclamara su candidatura 11 mil millones de pesos Hoy se pide la investigación definitiva y hay un movimiento Somos Pueblo que somete directamente la querella y hay detractores, comunicadores pagados en contra de Alicia Ortega. Bueno, bueno señores, seguimos con más contenido del programa. Ahora vamos a ver lo que dicen nuestros amigos del WhatsApp. Bueno. Adelante WhatsApp. Vamos a ver qué nos dice Dania De la urbanización Los Maestros Buenos días, bendiciones Leonel, Pre Leonel Presidente Bueno Gracias, es, abajo. Esa sí estuvo buena Los trujillistas Que nos esperan como país Bueno Era buena liga esa <ríe> nos Ya que hemos visto Yolanda. que en el estado Hay una, una Está propenso a ser autoritario con Humphrey van a encontrarme. Va a no, con Humphrey no, vamos con Vincho. Vamos a seguir, se vamos va va a seguir, vamos a seguir. Hasta el movimiento Tujillitas. de acción comunitaria Maco va a apoyar. A, a, gracias a, Yolanda, a la, Yolanda a la, de la, la organización la de la la Los Maestros, vamos a ver. <ríe> buenos días, gracias Yolanda <ríe> siempre. Por tus sí, mensajes a de buenos días. Yo le hago a Francis, por favor? Ramón Flores nos manda este link. Eh, Descubren la fórmula ahí del agua viene. tibia Hasta con ay, una con un, con una más veces. y peor con muchas Esos ahí. no son hombres completos Ok, los hombres que son infieles hacen sufrir a su esposa uh -huh. Es el link ay, Dios. Inés Agustina Tavares nos dice A Leonel oh, no oh, lo oh, han oh, complacido oh, Atención Yerjan. A Leonel no lo han complacido, sino que las leyes son leyes están asustados, es para afuera que van Ay, va, va, Van para afuera <ríe> Yo no estoy en el gobierno Ay. No se escribe Señores, está pasando, algo para... siete meses. Señores oh. está pasando algo Para que el pueblo se tire a las calles Ay. El caso del robo de Gonzalo Castillo Con el asfaltado es un escándalo Lástima que el gobierno Tiene comprado a los A los que Vos me refiero, a los famosos cantantes Comunicadores pero vamos a hacer movilizaciones violentas, obligando a que esa gente caigan o mueran, caigan, mueran o dejen el poder. Esto es ah, en serio. Por menos de ahí, en países de América, han pedido la, calle la renuncia usted. del gobierno. Salga a la calle. 4710 nos dice. Con dicen, la violencia. Buenos días. ¿Qué es lo que Franci defiende tanto a Lionel, que acabó con el país? Francis, bueno, Francis para Seguimos, ti. y Rafael Díaz que está. Sí, Rafael, Rafael felicitamos a tu hermosa bebé Ya sí, acá, yeah, muchas sí. felicidades Antes de la pausa eh, Carolina, yo quiero eh, a, a propósito que Rafael Díaz está conectado con nosotros Ahí, el otro día Que yo leí un mensaje Que se refería a algo De, de Rafael Díaz <tose> Quiero decir que quien Escribió ese mensaje <tose> Yo dije que lo iba a decir aquí fue el comunicador de Romer Ortega. O sea, no, no salió de mí, sino de, de Romer Ortega, eh, que ¿El fue que, el que. ¿Cómo lo dijo Romer? Eh, Romer dijo, y me excusa, mi hermano, que lo diga, porque fue el que me, él quiso Romero. decirlo, como que Rafael Díaz estaba como de, de, de, de psiquiatra de pastilla Psiquiatra. Bueno. Que fue un exceso mío haberle, haber leído ese mensaje. Bueno, Saludos está bien. Lo admito, fue un exceso. Vamos, vámonos a una pausa, mis amigos, eh, cuando regresemos hay más contenido del programa. Tenemos una entrevista interesantísima. Hablando del tema de salud bucal con el, el doctor Domingo Santos Pantaleón, odontólogo, miembro de una familia. Bueno, su padre era, el, el, ¿sí era el, el, el dentista de Macoría, era su papá. Eh, uh, sí, la... okay. Pero antes ah, vamos a escuchar una sí. llamada telefónica. Si Hay una bien, llamada. ¿no? Adelante, buenos días. Se se desesperó y se fue. No, vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos con el doctor Santos Pantaleón. Sí. ¡Salud, Bucal! Bien, amor. ¿Eh? El café mancha lo bien. Es.